Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta abogarlo le dijo «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó «Dame un plazo y te lo pagaré todo». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagaran lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo Miserable, me suplicaste Y te perdoné la deuda ¿No debías también tú Tener compasión de tu compañero Como yo me compadecí de ti? E indignado el Rey Lo entregó en manos de los verdugos Hasta que pagara lo que le debía Lo mismo hará también Mi Padre celestial con ustedes Si no perdonan de corazón A sus hermanos Qué fácil es olvidar la ternura y, sobre todo, esa misericordia de Dios que nos liberó de nuestras culpas. Todas las deudas fueron saldadas por Cristo, aquel viernes Santo en la cruz. Tantas veces hemos sido, cada uno de nosotros, misericordiados. Sin embargo, qué rápido olvidamos la ternura y la compasión de Dios. De lo contrario, nunca incurriríamos en esos gestos mezquinos de apretar el cuello a aquellos que nos deben tan poco. Que el Señor nos regale un corazón compasivo, nos regale una memoria muy frágil, para no retener con rencores ni pequeñeces lo que los hermanos nos hayan hecho. Especialmente en este tiempo de conversión, pidamos ese don a lo alto por medio de Jesucristo el Señor, Él que es el rostro más compasivo que Dios tuvo para manifestar al mundo